Aten Capital les canta las 40. Cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Compañeras y compañeros, estamos con Yasmín, la secretaria adjunta de Aten Capital. Yasmín, ¿cómo estás? Bien, acá estamos empezando el mes de junio y queremos convocar desde la directiva de Capital a las compañeras y compañeros a trabajar el 3 de junio, el Una Menos, Haciendo foco en las compañeras Silvia Rogetti y Mónica Jara, dos docentes fallecidas por responsabilidad de la política del gobierno del MPN y del Estado provincial que vacía la escuela pública y nos manda a trabajar a escuelas cromañón. Realidad que seguimos denunciando con un largo listado de escuelas a nivel provincial. ¿Cuáles son esas escuelas que, que no están funcionando ni dando clases? Mira, nosotros eh, tenemos un relevamiento de capital eh, al día de hoy que es la Escuela de Títeres, la Especial 1, la IAG 6, la Escuela 67, la 195, la 150, eh, el CPM 34 sigue con problemas eh, y se sumó también creo que el cpem eh, 23. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscanos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. También los consejeros escolares de Zapala nos hablaron de varias escuelas, Chacaico, CFP11, 87, Jardín 8, EPET11, Aguada Florencio... Y los compañeros de Picun Leufu también nos hablan de la Escuela 129 y el CPM 16 que no pueden tener clases. Entonces, si vos haces una cuenta de cuántas estudiantes y estudi eh, cuántos chicos y chicas están sin clases, eh, no es un 96% de presencialidad. Es un montón de chicas y chicos que están viendo violado su derecho a la educación. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscríbete a nuestro boletín. Fortalece tu sindicato. Afiliate a Aten, rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. Bien, entonces en este marco estamos convocando a trabajar el 3 de junio ligado a las condiciones laborales también, ¿no? Exactamente. De y las estamos... compañeras que murieron producto de la violencia del Estado. Tal cual. Y estamos también exigiéndole una vez más a Aten Provincial la convocatoria de asambleas para discutir todos estos problemas y exigirle al gobierno que deje de decir que hay un sector de Aten que pone el foco en esas cositas pequeñas eh, cuando en realidad son cosas enormes a las que el conjunto del sindicato tiene que dar respuestas. Bien, bueno, muchas gracias, Germín. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.